Informativo, apto para todo público. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive esta aventura. Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la tercera entrega de noticias. Empezamos con los titulares. Ciudadano. Primer mandatario suscribió Pacto Nacional Vial. Presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con Grupo Inversor Europeo para promocionar a Ecuador en ese continente. Más de 2.000 unidades de salud serán repotenciadas por parte del gobierno nacional. Y en lo internacional, Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. El gobierno nacional, presidido por el primer mandatario Lenín Moreno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscribió el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Al mediodía de este miércoles 16 de agosto, el presidente de la República, conjuntamente con representantes del sector de transportistas, sociedad civil, de justicia, entre otras entidades, firmaron el denominado Pacto por la Seguridad Vial... Esto con el objetivo de reducir los índices de accidentes de tránsito. Tiene como propósito dialogar acerca de aspectos importantes para evitar que se sigan perdiendo sagradas vidas. Previo a la suscripción del documento, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, presentó cifras de los siniestros registrados en el país. El 15.56% de las causas de la siniestralidad se deben, por ejemplo, a conducir de manera desatenta... El 13.70% por exceso de velocidad. El 13.11% por no respetar las señales de tránsito. El 7.10% por cambio brusco de carril, entre otras causas que son las principales causantes de los siniestros en nuestras carreteras, en nuestras vías. Granda señaló que en el primer trimestre de 2017 se redujo un 7% en la siniestralidad, con relación al mismo periodo de 2016. Sin embargo, el número de fallecidos y heridos incrementó. Ha habido una reducción en 1.151 siniestros, que representa un 7.44% menos, pero lamentablemente a pesar de esa reducción ha habido un incremento en cuanto al número de fallecidos y heridos. Durante el primer trimestre de 2017, se registraron 20,480 vehículos involucrados en siniestros, en los cuales murieron 1,011 personas. Estamos perdiendo una vida cada cuatro horas por problemas por, accidentes de tránsito. por su parte, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, indicó que se debe devolver la obligatoriedad del curso de conducción para obtener la licencia tipo B. Es hora también de hablar de una reforma legal que implique obligar a capacitar a todo aquel que sale con un vehículo a las carreteras del país. Con respecto a este tema, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, apoyó la propuesta de la obligatoriedad de estas capacitaciones de conducción. El planteamiento correcto me parece que es retomar estos cursos, pero que en vea el Ministerio de Transporte, quien califique estas escuelas, y también regule los precios, de tal manera que no sean prohibitivos, y menos aún que se genere nuevamente un monopolio de que solo una empresa dé esos cursos. Así garantizamos prevención sin volver prohibitivo el hecho de acceder a una licencia de conducción. Además señaló que en Ecuador no hay juzgamiento en ausencia por los delitos de tránsito y planteó que la norma sea reformada, de tal manera que los causantes de accidentes de tránsito puedan ser juzgados en ausencia tal como ocurre para quienes cometen delitos como el peculado. Guillermo Abad, presidente del Movimiento Justicia Vial, en representación de la sociedad civil, respaldó el pacto y puntualizó que solo con la implicación de toda la sociedad se puede tener resultados efectivos. Su liderazgo eh, podrá articular los roles de más de 200 instituciones que están involucradas, entre públicas y privadas, que están involucradas en seguridad vial. El concepto básico de la ley es salvar vidas. Y no podemos darnos el lujo de irrespetarla y de inobservarla. Apoyamos este pacto. Este pacto es el, el primer paso en una gran maratón a favor de la seguridad vial. En esta cita, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso al Ministerio de Transporte la creación de una oficina especializada en atención a las víctimas de siniestros de tránsito en las distintas áreas que se requiera, como la psicológica y la legal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia muestran interés en promocionar el Ecuador en Europa. En el Palacio de Carondelet fueron recibidos por el Presidente de la República, Lenín Moreno. Representantes del Grupo Inversor Español Globalia fueron recibidos por el Presidente de la República, Lenín Moreno, y el Ministro de Turismo, Enrique Ponce, en el Palacio de Carondelet. Global y a quienes han mostrado interés en promocionar el Ecuador en Europa, es quizás el grupo turístico y hotelero más importante de toda la península ibérica y está formado por un conjunto de empresas. Su delegado, Javier Hidalgo, destacó el potencial turístico, natural y cultural que tiene Ecuador no solo para España, sino para Europa. Ecuador es un país que tiene una riqueza eh, ecológica, eh, una biodiversidad que tiene muy pocos países en, en el mundo. Sobre todo por la cercanía que hay entre las diferentes variedades de, eh, de ambientes, desde estar en la nieve a estar en las, sus playas, eh, Galápagos, eh, la Amazonía. Yo creo que es un producto que es muy interesante para el mercado europeo y yo creo que en lo que vamos a trabajar ahora conjuntamente es ver de qué manera le damos forma, eh, cómo, cómo podemos adaptar el, el, el, el, el la percepción de Ecuador de la mejor manera posible al mercado europeo. En este contexto, el ministro de Turismo, Enrique Ponce, informó que la intención de Globalia es abrir una alianza estratégica de inversión. Quizás el grupo de turismo más importante de la península ibérica que han venido a nuestro país con la intención de invertir en el país, de establecer alianzas estratégicas, eh, Dentro de todo lo que significa el ámbito del turismo, pues ellos manejan tanto línea aérea, Air Europa, como canal de comercialización, agencias de viajes, tour operadores, Alconviajes, viajes viajes de Ecuador en España, de Ecuador en España eh, y además son hoteleros. Los representantes de Globali anunciaron que emprenderán una visita a las Islas Galápagos y otros interesantes destinos que el Ecuador ofrece. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre las 2.600 unidades de salud que serán repotenciadas por parte del Gobierno Nacional. Inicio de Espacio Promocional.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 En otro tema le contamos que la Supercom presentó el concurso de cortometrajes a escala nacional. Los detalles a continuación. Orgullosamente ecuatoriano es el nombre del primer concurso nacional de cortometrajes, organizado por la Superintendencia de la Información y Comunicación para profesionales, estudiantes de producción audiovisual y de los centros de formación cinematográfica a escala nacional. Las producciones inéditas deberán tener una duración de entre 5 y 15 minutos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en esa utopía que nos permite caminar en busca de mostrarnos, y aquí estamos, quiénes somos, cómo vivimos, qué comemos, cómo amamos, en fin, por qué somos orgullosamente ecuatorianos. Quienes deseen ser parte de este proceso pueden inscribirse en la plataforma audiovisual Product Ecuador hasta el 30 de septiembre o también de forma física en cualquiera de las oficinas de la Supercon a escala nacional. La ficha de inscripción, la copia de documento de identidad y el producto final se receptarán hasta las 24 horas del sábado 30 de septiembre de 2017. En el caso de hacerlo físicamente, en cualquiera de las oficinas zonales será hasta las 17 horas 30 del viernes 29 de septiembre de 2017. Los tres mejores cortometrajes serán premiados con un incentivo económico el próximo 19 de octubre y su difusión será promovida en un medio ecuatoriano de señal abierta y alcance nacional. Este concurso es indispensable para fomentar y sobre todo para reconocer a la producción nacional. Creo que en este momento es súper necesario y urgente empezar a motivar a esa producción nacional que existe, que existió y que seguirá existiendo. eso es una iniciativa eh, espectacular, es lo que realmente los, los productores independientes estamos esperando, ¿no? o sea, tener una oportunidad, una ventana donde exponer nuestros trabajos. Sí, lo que nosotros queremos es simplemente mostrar y qué mejor poder mostrar nuestro Ecuador. Finalmente, con el propósito de fortalecer la producción nacional, la Supercon y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICA suscribieron un acta en el cual se comprometieron a coordinar acciones cuyo objetivo se centra en la promoción y difusión de los cortometrajes y largometrajes que reposan en el Sistema Nacional de Difusión del ICA a través del proyecto Cine Barrial.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 Gabriel era un niño que nació sordo, pero gracias al gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud Pública, pudo acceder a un implante coclear. A continuación le contamos su historia. Gabriel es el cuarto hijo. Tuvo una infancia, se podría decir, casi normal, porque no detectamos nunca su sordera. Era un niño que aprendió muy pronto a leer los labios. Hasta la edad de tres años aprendió a decir cuatro palabras. Decía mamá, papá, teta y agua. La maestra de la guardería nos indicó que Gabriel tenía un problema en el oído. Recibimos la noticia de que era un niño sordo, tenía hipoacusia bilateral profunda. Es una etapa de asimilación de la noticia muy dura. ¿Cómo nos vamos a hacer que él nos entienda y cómo vamos a, a nosotros a hacernos entender con él? Hubo noticias acerca de que iban a empezar a hacer los implantes cocleares aquí en el Ecuador. Y en el Hospital Bacortiz se hizo todos los trámites. Nos pidieron las audiologías, las tomografías, los potenciales evocados auditivos. Se le hizo el proceso de implantación en el Hospital Bacortiz. Fue operado a los tres años, diez meses. Y a partir de la activación empezaron terapias de lenguaje, terapias con la psicóloga. Todos los días tenía terapias. La mamá estaba siempre al pendiente de que Gabriela ver la mejora lucha, habla, habla, y, y siempre le procuraba que, que él hable lo más claro posible y lo más normal posible. A la edad de seis años, por casualidades de la vida, un día nos fuimos a, a una casa musical. Yo tenía en mi mente de que como él era un niño sordo, luchó durísimo para poder hablar, entonces iba a ser también nuevamente una, una lucha muy difícil el que él pueda aprender a tocar un instrumento. Y fue así, desde los siete años empezó a estudiar violín hasta este año. Empezó a formar, a formar parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Fue elegido el eh, segundo, eh, segundo atril de los segundos violines. Toca con la Orquesta Infanto-Juvenil. o sea Y es sorprendente el hecho de que él aprendió a tocar el violín. Y que en un grupo de tan grande, porque estuvieron más o menos unos 150 niños y jóvenes tocando el concierto... Gabriel no desentona, Gabriel. muy buena noticia, muy buen salido. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. a las 11 de la mañana el 19 de agosto en el estadio 7 de octubre. La gran fin de la la hacemos todos. Fin de espacio promocional. Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar, mientras que en el norte de Japón, el ejército de ese país y el de Estados Unidos realizan maniobras de artillería como preparación para combate. Esta y otras noticias en el siguiente resumen. Mientras Corea del Norte decide suspender por el momento sus planes de atacar la isla de Guam, donde se encuentra una importante base militar estadounidense, Estados Unidos y China, el último aliado del régimen Juche en la región, han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Temas como las ambiciones de Pekín por la soberanía de los territorios del mar de China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán han aumentado la tirantez entre estas dos grandes potencias condenadas a entenderse para evitar un conflicto en la península de Corea. Creemos que en esta situación todas las partes deben ejercer contención, tomar decisiones correctas y responsables para la gente de cada uno de los países y de la región, para relajar la tensión y solucionar pacíficamente el tema de la península de Corea. Tanto altos cargos estadounidenses como mandatarios de aliados de Washington, como el primer ministro de Corea del Sur, han llamado a retomar el diálogo en contraste con las beligerantes palabras de Donald Trump contra Pyongyang, Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar. Fuego de artillería en Hokkaido. Unos 300 militares japoneses y estadounidenses han utilizado fuego real en el norte de Japón en un clima de máxima tensión con Corea del Norte. Pyongyang sigue de cerca los ejercicios militares que arrancaron hace una semana y que movilizan a unos 3.500 uniformados. La alianza entre Japón y Estados Unidos es extremadamente importante para la estabilidad de la región. Cuanto mejores seamos, mejor nos podremos comunicar con nuestros aliados y habrá una mayor estabilidad. Corea del Norte recela de los ejercicios de Estados Unidos con Corea del Sur o Japón al considerar los ensayos para invadir su territorio. El despliegue militar concluirá el 28 de agosto. Controlado el gran incendio declarado el pasado domingo a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. Los bomberos griegos lo han confirmado tras un importante despliegue la madrugada de este miércoles en la que se ha acotado el perímetro del incendio y detenido su avance. Actualmente hay algunos pequeños focos manejables. Dos hidroaviones y tres helicópteros se encuentran en la zona asistiendo a las fuerzas terrestres formadas por más de 200 bomberos, más de un centenar de soldados y numerosos voluntarios. También ha mejorado la situación en el Peloponeso Occidental. Un griego de 63 años ha sido detenido en una zona forestal a la entrada de Atenas como sospechoso de haber provocado alguno de los incendios.